¡Hola chicos! ¿Cómo están? Este es un pequeño tutorial de cómo canjear los cupones. Si han estado viendo nuestras transmisiones anteriores? Se darán cuenta que siempre en un ratito por ahí vamos lanzando eh, tres partes de un solo cupón que ustedes podrán canjear en la web de Bigly, slash ponen el cupón en mayúsculas y sin espacio donde llenarán un formulario para poder reclamar su premio. Mucha suerte a todos y no se olviden seguir estos pasos para poder conseguir el cupón. ¡Bye! ¿Qué tal bueno, chicos, ¿cómo, ¿Cómo están? Está? Bienvenidos a una transmisión más como todos los juegos aquí en Wall Street Latino. Hoy es muy importantísimo, la verdad. Sí, por eso nos vinimos vestidos acorde. Así es, papá. por favor, tenemos camisita ahí con el saquero de por medio, ¿no? Hoy tenemos torneo de WallTuber, la verdad, una cosa increíble, ¿no? Sí. Muy emocionada estoy por eso. A ver qué tal se desenvuelven todos esos youtubers que ustedes han estado eligiendo. Uh. Ha sido bastante, bastante las solicitudes y muchos han sido escogidos. Hoy es la realidad, hoy se tiene que batir a duelo. Bueno, y tiene que haber por siempre un ganador y un perdedor. Así, con ¿Ya tienes, favoritos, ¿Tienes favoritos o no? Eh, sí, tengo un parcito de verdad que, que me jala la lengua Papu. a dar un saludito para el señor Minion que nos acompaña el día de hoy también en los comentarios, en la narración también. ¿eh? O sea, esos braques son bastante peculiares, ¿no? Y eh, por la segunda partida, no menos importante, King César versus Bla Ma eh, Master. Master, Moon, Master. Sí. Master mm -hmm. ¿no? Así que ya saben, papus, eh, pase la voz, pase, compartan. Ya tengo los comentarios por ahí. Ah, listo, ah, perfecto, perfecto. Vamos a verlos entonces. Ah, listo, qué bonita transición. ¿Cómo haces? RG Jesus dice saludos a mi pride, La usted le tuve. Y tú, un saludo para todo tu pride. Saludos para la la, la -wink Dixie. Tinky Winky Dixie. ¿no? Oh, co... Hace años, ¿no? No, ¿no? Yo también, mucho tiempo. Yo creo que lo veía con mi hermanita. Ah, ¿listo? Yo, yo, yo sí me acuerdo de ellos. Hace poco salió que falleció eh, Dixie Winky. ¿no? Oh, sí. ¿en serio? Sí, falleció el, el actor. <ríe> bueno, o sea, falleció el actor. <ríe> <risa> Hay otro saludo para Miguel Pañola Saludos al Wolf Saludos para ti, un beso también Saludos para Ma Miguel, Miguel Pañola, Pañola. ¿Qué tal apellido? Ah? Pañora ¿Paniora? Pañora. ¿No es Pañora? ¿No usar Un saludito para el señor Pañora Que tocó su guitarra ahí, no. ahí, Sí, ¿verdad? Y parece que es este... O Polo Campo, por ¿no? ejemplo <risa> <risa> No se olviden, amigos, que hoy Empieza el torneo de Bulltubers eh, Pasar la bocina, Paco, compartan el stream. Hay cupón también, Entre poco Lo vamos a ir lanzando sí, eh, ah, Ojo, aquí salió el primer cupón Esas animaciones que me salgan en vivo ¿no? Gracias, ¿no? <risa> producción, a ver Código número 1 C-Y-G-U uh, Estos códigos cada vez están más difíciles, la tibu, verdad. Tibu, ¿no? tibu. Saludos, sí, es saludos. como un tigo, pero. Bueno. Harold Guerra dice saludame, pues", pero en mayúsculas, o sea, lo está gritando. Está grita, <risa> pero, verdad, y te ríe a carcajadas grandes, lo está todo en mayúsculas. Sí. <risa> saludos para ti. Un saludito para Fernando David Reus Rodas. Desde Bolivia, sí, sih, wow, un beso, un das... saludo también. Un saludillo para los amitos de Bolivia, la verdad. De tanco, siempre nos están acompañando siempre, están de Bolivia, Argentina. Ah, bueno, tenemos, tenemos público desde allá, ¿no? John sí. Celis dice, reina, te amo. ¡Ah! John Celis. Saludos para ti. Pero ¿por qué pone la, la, el, el emoticón de...? De jaja, de ja, ja, del... De... De, de, de... K, eh, no ¿Qué ja, ja, ja, ja, yeah, <r eleven> fue? So, yeah. Kore, saludito para el papu, la verdad. Regresamos entonces. Bueno, ah. uy, qué la transición, papu. Ah, me gusta eso. Está, está bacán, está bacán. Igual que el background que tenemos. Ah, oye, sí, vamos, ¿sabes? Es, es, es la misma línea gráfica. Ah, mira, Está tío. genial. Gracias, <risa> gracias. Pásame, ¿no? El canal, hacer... el, el canal de <risa> donde ver el... de... <risa> los tutoriales. Ahí <risa> pasado paso tía. Una cosa de loco, la verdad, ¿no? Acá eso está genial. Mira, mira. Oye, qué bonito Está bien paja, la línea es perfecta, bien adelante y con la escuadra Pero, eh, nada, Papus eh, En breve ya iniciamos el torneo de Youtubers Hoy hay eh, participación de Reina Osita Versus Black Marvel, ¿no? este Sí La verdad que... Vamos a ver las presentaciones ah, de cada uno ha ¿Ah, visto tenemos sí. todo eso Bueno, perfecto la producción Nos sorprende con los saludos directos de los jugadores Ahí va Brenda Cone, ¿no? Hola, soy Brenda Y mi call sign es Reina Osita PL Empecé a jugar Wolftian en el año 2012 más o menos. Al nivel máximo que recuerdo haber llegado fue al Condorado. Bueno, Wolftian fue uno de mis primeros juegos eh, que probé. Conocí a bastante gente, amigos míos actualmente, con quienes pues he jugado bastante tiempo. La mayoría de <coughs> mis amigos actualmente pues me conocieron desde que tenía nivel bajo y actualmente pues nos seguimos hablando, ¿no? en el 2015 más o menos fue que inicié a subir videos en youtube primero fue una razón eh, externa a los juegos pero luego ya me fue gustando un poquito pues youtube y pues uno de los juegos que más subía fue Wolf Team pues fue como fue uno de mis primeros juegos y pues creo que le tengo cariño al Wolf Team y, bueno, empecé subiendo videos de Wolf y pues me motivó más que todo los comentarios positivos, la gente que encontraba, pues conocí a bastantes personas eh, que estaban metidos en el mundo del, de los videojuegos, ¿no? Y actualmente pues sigo en YouTube. Y bueno, pues eh, eh, en equipo podría jugar eh, con Chess y tal vez enfrentarme, no sé, tal vez podría ser Jeff Covey, a ver, vamos a ver. Un saludito nuevamente a ustedes, ahí está la Reynocita, sí, la, la verdad que bastante, bueno, como yo decía, ella vino, ella estaba invernando, ¿no? La verdad, ya este, <risa> ha vuelto al ruedo, este, Wolf, y bueno, quiere mostrar sus talento ¿sabes? Claro, le deseamos toda la suerte hoy. La verdad que la sí, verdad. Está, la, la fuerza está contigo, la osita la verdad, siendo verdad, ¿no? Este, el amito Black Marvel, este... Ah, sí, también, ah, saludito también de 15 años. Ah, no, ah vamos la... a presentarlo de una vez. Ah, bueno, que okay, vaya, entonces, este, el amito 15 años. ¡Hola vuelves. Mi nombre es César Montes Lucero y soy King César. ¿En qué año jugué Wolf Team? Bien, el Wolf Team lo he jugado desde 2007, ya en el transcurso de los años, pasando por cada etapa, y en cada momento y cada cambio y en el proceso del juego, ya sea por las nuevas implementaciones de armas, nuevos lobos, muchos cambios en el transcurso de los años, ya sea de los personajes básicos, y en sí, hay mucha, pero mucha historia en el juego. Mi nivel máximo que he logrado alcanzar hasta hoy en día es 4 stars. O sea, 4 estrellitas. Así por decir Mi experiencia con Wolfgang, Bueno, es un juego que netamente es significativo para mí. Eh, yo creo que la gran mayoría se identifica con el lobo, con el humano. Nos hacemos diferenciar también por las películas que hemos visto, por ejemplo, Underworld. ¿Desde cuándo soy youtuber? Bueno ya llevo aquí en youtube ya hace dos años lo he venido dejando a veces por netamente profesional yo estudio psicología y bueno en este caso a veces no he tenido mucho tiempo a veces he tenido un poco de problemas, x motivos o también hemos estado ocupados y todo eso es ajetreo y bien por ello eh, mi motivación sobre todo ha sido mi comunidad el compañerismo el apoyo de por ejemplo de mi amigo que netamente me dio el empuje cuando yo subí un primer video que netamente a mí no me gustó pero poco a poco iba mejorando en el transcurso del camino y él fue el primero que me dijo ¿por qué no subes un video a youtube? y bueno, eso fue lo primordial que me motivó y desde ahí empecé a subir videos empecé a compartir mucho más sobre mí eh, hablé mucho más sobre el juego me gustaba mucho desenvolverme en el área donde estoy y amo mucho ser youtuber, amo mucho ser comunicador y sobre todo, hablar con las cosas con coherencia y bien, ese es lo que realmente me motivó. gracias Les al... agradezco mucho a todos por sumarse al canal, les agradezco a todos los suscriptores, a todos los seguidores, de, netamente de la comunidad. Les agradezco mucho de mi parte, gracias por formar parte de esta manada, como siempre se le he dicho, la manada de Wolfgang, manada de lobos, equipo. Y netamente, les agradezco mucho de mi parte mando un saludo fuertemente a todos los golpes de la provincia de Barranca, a todas las provincias, en Lima y en cada distrito, y sobre todo, si están fuera del país también. Yo soy King César y espero que les haya gustado mi presentación. Chao, chao. La verdad, sí. ¿verdad? Eso, todo. Nos mandó un programa completo, Kin <risa> César, la verdad. Es bastante hablador, King César, la verdad. Está, está una, la, la, la verdad ¿no? sí. Cuatro estrellitas, ¿no? Es Cuatro Scott estrellitas star, ¿no? Star. La está bien, está bien. ¿no? Un gusto tener aquí César ahí. Lo veo más alto, aparece un poquito más, ¿no? <risa> <risa> Vamos con Black un... Marvel. Mar ah, Black Marvel, me venda muy video. Ah, listo, quiero verlo, ¿ah? ¿eh? Quiero verlo, ¿eh? Eso sí está sí. interesantísimo. <risa> ah, por ahí. Bastante popular Marvel, sí, la verdad. Es la verdad que sí. Eh, muy buenas a todos, mi nombre real es Reales Eduardo. Bueno, en mi canal estoy como Black Marble y lo que me motivó a ser youtuber fueron varios gameplays que había de diferentes youtubers en ese tiempo. Eh, fueron a, a mediados del 2015, pero el que más me sirvió fue el youtuber Don Krieg Era buena onda el tío? Y creé mi, mi canal a finales del 2015 donde subí mi primer video jugando Destruction. Y el nombre Black Marble me lo puse porque me gustó mucho la combinación Black. Bueno. La saqué el personaje de Goku de Dragon Ball Super y Marvel porque me gustó mucho la película Avengers Entre otras también que son de la Marvel En ese tiempo tenía una PC malísima, pero ahora ya cuento con otra más potente Actualmente juego al World Team, al Dragon Ball no 2, Fortnite, Forred 2, entre otros Y espero que les diviertan los vídeos que subo a mi canal y los hago con el fin de entretenerlos Y es lo que más me gusta hacer Bueno, adiós Bueno, a Laos ¿no? nos manda el amigo el, Black Marvel, ¿no? El audio nos mandó. No, quiso audio. que lo conociéramos en persona. No de <risa> Black Marvel, ¿no? Este, a él le gustó el nombre porque le gustó la combinación de Black Marvel. Claro. <risa> <risa> o sea, loco, la verdad. Pero sí. tenemos el último que es Master ah, of Deep. Ah, listo. Eh, Fueron todos los participantes. Sí. sí. Buenas noches, eh, Wolves. Eh, bueno, este video <risa> es para presentarme. <risa> eh, soy... Eh, Master Own, corrientemente eh, convocado para el evento que se viene ahora este jueves pero quisieras contarle un poquito de mi persona, yo empecé el, el Wolf Team uh, Internacional en el 2007 cuando en esa época pudimos tener acceso aquí en Estados Unidos, yo vivo acá en Estados Unidos y empecé el juego Wolf Team eh, Internacional en esa época hasta el 2012, después me retiré eh, porque en esa época se, el World Team Internacional se integró con el World Team MENA que es ahora de los árabes y bueno dejé de jugar por un tiempo y a, hace poco, hace unos años atrás eh, retorné al World Team Latino eh, porque encontraba muchos amigos que han estado jugando y, y bueno seguimos aquí empecé con el Cold Sign master, eh, Mr. Yeyo después me cambié a a Don Yeyo como verán aquí en la pantalla eh, y bueno ahorita corrientemente estamos con el Gold sign master Own porque hemos eh, querido seguir con el Pride que tenemos que es el Pride Own y por eso hemos decidido ponernos poner un nombre que represente el Pride donde sea que vayamos ¿no? eh, a ver, uh, eh, corrientemente estoy el ranking 3 VIP, 3 VIP eh, estrella roja de 3 VIP era un ranking que siempre he querido llegar y bueno, avancé a, gracias a la venta de, de cupones tuve acceso a comprar eh, cash y, y cupones y ayudó mucho la, la facilidad de, de poder subir el rango y seguir divirtiéndome con este juego que nos fascina mucho, ¿no? Eh, el Team siempre me ha gustado, fue un juego que, que siempre me atrajo mucho he jugado muchos juegos antes, First Person Shooting Game pero Volting siempre, siempre está presente, nunca, nunca lo he podido dejar como verán, sigo aquí eh, y siempre, he sido, siempre me gusta grabar videos, siempre me gusta ahorita recientemente he estado subiendo videos, streaming por medio de la página del Pride por Facebook, siempre hago streaming, me gusta porque así atraemos más a la gente y, y apoyamos al juego limpio ¿no? Y bueno, me gustaría jugar con eh, sea con Chess o con King César o con Reina Osita o con Tunki GP. No, en realidad no no, no importa con quién juegue, ¿no? con tal que juguemos y la pasemos bien, sería bacán. Pero bueno, muchas gracias con todo y los espero entonces este jueves 31 de mayo a las 7 pm, hora de Perú. ¿Okay? Chao, bueno, chao. Buenas noches. Pues. gracias. <risa> Eh, ¿Cómo se llama este? Master Round, ¿no? Con, con su confesión, la verdad, sí. una confesión. Todo, la... <risa> en los audios se... Sí, se, se, se, se, se, se animan a hablar Se animan, la mal. verdad, bastante, con ánimo, la verdad, pero sí, una voz exacta de aquella, la verdad, ¿eh? Bueno, bueno, ya, entonces, vamos, vamos a dar inicio, entonces, a la partida del día de hoy. Eh, la primera partida la vamos a ver entre Reina Osita versus Black, Black Marvel. Marvel. Partida que, la verdad, va a dar que hablar, chicos. Yo esto... Eh, desearle a los dos éxitos Sí, sí. mucha suerte Porque recuerden que esto es eliminación directa, eh, uno de ellos pasa, pasa y... y el otro le va a decir adiós ¿no? al, al, al torneo lo que, lo que buscamos es competir, ¿no? competir Claro, ¿no? competir y ver más o menos cómo se desenvuelven ya, entonces voy a dar la señal para que dé inicio esta partida. Y bueno, nada, pues este ya eh, en breves instantes, segundos, vamos a ver en, eh, en batalla ya a Reina Osita. Eh, luego de pues un. Este... Con armas básicas, ¿no? No se permiten armas eh, no, pesadas. Ya, ya han he hecho las coordinaciones de Ah, perfecto. Bueno, entonces ya empezamos la partida. En este caso, ya saben, Reina Osita versus Black Marvel. Vamos a ver. En acción a los amiguitos eh, del juego. Oye, ¿dónde se fue mi querido amigo? Uy, ¿Dónde está? Eh, no puedo poner la cámara, no sé por qué. No Uy, poder... Ah, listo, hay un remate ah, por parte. Sí. De... Ah, <risa> <risa> no Black, este, Black Marvel, Marvel no, no, no creen nadie, la verdad. Vamos a ver, entonces ya eh, la siguiente partida. Muerte. Primera muerte en este caso para, eh, la, para Reina Osita, en este caso Black Marvel, no está tomando este, concienciación que estamos jugando contra la YouTube de Reina Osita. Acá la producción me, me está moviendo el cablecito. Hoy. <risa> <risa> bueno, ya estamos viendo ya la transmisión y para por team. parte de Reina Osita. Muy bien, ¿no? ahí sí, creo que podemos decir que ha habido... jueves Black Marvel. Ah, caramba. Reinosita tuvo el cariño, quería ver un poco de disparos desde ella. Vamos a ver entonces, eh, a la espera nada más de esta No se olviden que esto es un iHall. 9 eh, wins, 2 minutos. Vamos oh. a ver entonces cómo ya se va a ir resolviendo la partida. Reinosita sale al, a la parte del medio. Ya lo vio, ya, ya sabe que está posicionado ahí. Hay que tener mucho cuidado Reinosita. Oh. 30 de vida, 140 para, por parte de Black Marvel. Yo creo que si oh. no le de ahí 220, me parece que Reynosita está un poquito más arriba. Vamos a ver, eh, no se olviden acá, las leyes inconsecuentes. Oh. Uh, uh, cuidado. Yo creo que tiene que presionar Reynosita, no puede seguir esperando. ¿eh? No, no vamos fatality a ver, no sé ya reported. El inicio... De la... Y ahí está. En este caso, vamos a ver... Pantalla en Reynosita al frente. Black Marvel uh. está con 40, ya nada más puede pasar. O sea, aquí tenemos al señor Mino que ya se reintegra a la, la condición uh. Vamos a ver, papu, ¿cómo está? Uh, se queda ¿sí? sí. ¿Sí? ¿eh? Me... Sí, está bien reñida. Sí. Es sí. Está muy reñida. Pero veo que Reynosita se acerca bastante baja de vida, pero. A último momento siempre termina. Sí. Black verdad, Marvel. Black Marvel, este, bueno, ¿no? Eh, hasta ahorita me parece que. Está que la quiere asegurar, creo, ¿no? Sí, me parece que sí, eso está pasando de factura Vamos a... A Vamos a ver entonces el reinicio de la partida sí, Con N, por favor Reina Black Marvel, ya saben, papus, Ahí está, vamos a ver en acción ya eh, a Rey Nacilado. ojalá poder lograr tener un kilo ¿no? Porque la idea es poder eh, empatar la serie. Vamos a ver, ya, ya. se viene con todo. ¡Uy, ya le bajó! Now we got the first y, y la verdad, Black Marvel ahí. ¡Uy! ¿Cómo hace papo el remate correspondiente? La verdad, para <risa> asegurarse, ¿no? Dice, ¿no? <risa> ya se acordarán de él ya en las redes, no te olvides. Ahí está Black Marvel haciendo gala de su juego. Y bueno, Rey Nacita, hasta el momento no, no podemos este, saber más o menos de Creo qué... Vamos a ver entonces ahora a Reynosita nuevamente. Acá está Black Marvel. Ah, increíble, ya él, él está avanzando ya con el arma. Vamos a ver, tiene una ley en que es muy efectiva. Muy Rey efectiva. Reynosita sale con todo eso. No. Vamos a ver desde el comienzo, Vamos a ver. No. ver no, ah, ¡Increíble! Bueno. <ríe> In por arriba! disparo por abajo! la, la situación well. se complica bastante. ¡Ah, listo! ¡Quiero gastar las balas! Dice Black Marvel. Y se Definitivamente se está asegurando. Vamos a ver si Reynosita tiene una carta bajo la manga. Por ahí. No, no. La carta bajo la manga es... El amiguito, el amiguito, el amiguito es más que me acordar, no se <ríe> hace acordar más bien. Vamos a ver entonces a Reynosita participando ya en este caso. Eh, me parece que hizo un pequeño delay con ella ahí, ¿eh? ¿Oh? Uy, le dio, ¿ah? No, que chalaqueó ahí. No, se va a la Maris, a rematar, ¿ah? ¿eh? No le basta no Hay que rematar. Hay que rematar. Me pregunto si Reynosita se habrá equipado su slot de armas fuertes, porque... Eh, les hemos dado una una elección de armas, ¿no? Para que se puedan sí, desempeñar. yo creo que le ha pasado factura sí. creo en la invernación, me parece. Pero bueno, vamos a ver igual el punto del honor por ahí se este, tiene que darse sí, este un poco de. Sí. lo menos Uy, uy, cómo hace papo? cuidado, mirándose abajo, ¿qué está haciendo? Pobre, mira, está ahí, Black Marvel, quiere darle la <risa> Venosita Papu no. Nooo es no. eso, Pero no. ahí está el chalacoso, el Steven en toda la cara Y bueno no nada, está, está sufriendo las consecuencias Aunque sea siete un puto siete, ¿no? por favor bueno, ahí está Black Marvel haciendo gala de su juego Qué, qué, qué podemos decir al respecto mi querido No, ¿Mi está, Obviamente parece que se ha confiado porque se está yendo Black Marvel a la segura sí o sí esta sí, que bueno. toma posición, esta que avanza con la Ultimate Bueno, con la Leyen Y Reynosita sale con la HK sí, Pero ahí me, la me parece que también su conexión le juega un poco en contra Eso justamente te iba a indicar, yo veo... Este ley. Uy, ¡Uy, uy, uy! Por fin, ahí uy. está sí, con ya. Y con HK Ah, sí, ah eso demuestra bastante, bastante vital Uy, el punto de le bueno, no, por no. parte de la amiguita Reynosita. Pero ya la situación está un poco cantada, porque Black Marvel la tiene, entre comillas, sí, bastante, Adel bastante adelantada, ¿no? Vamos a ver entonces aquí, en este caso estamos viendo uy, se la Marvel. UTX. Uy, uy, uy, ¿cómo hace, papo? Alguien está esperado por acá, eh? ah, sí. sí. Vamos a ver, quiere asegurar. Eh, quiere asegurarse. está arma okay. bastante, bastante usada en, eh, últimamente porque ha sido muy, muy, este... La Wersi, ¿no? Legend Royal, que de verdad ha tenido mucha aceptación. Sí, muchas ace aceptación, la verdad. ¿Lo he visto que lo hemos dado mucho? Uy, ahí está uh. lo que he hecho, 310 de vida. Vamos a ver, Renocita tiene 490. ¿Quiere salir? ¡Uy, uy. Que qué los disparos? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué fue? Oh, no! Sí. Se sufre, la verdad. La Marvel está a un punto ya... Eh. Difícil, la verdad yo como Sí, que, no, creo también veo que, es que, que Reynosita rey, tiende rey. a quedarse en el sitio Mientras que Black Marvel empieza a moverse Entonces es un poquito más difícil atinarle así Sí, y, y, ¿sabes que Creo que también tiene que ver mucho el tema de la conexión Me parece Sí, creo que, más que más nos quedamos ¿no? con Black Marvel Con la cámara de Black Marvel nomás Sí, vamos a, sí, a acabar con la cámara de Black Marvel Porque eh, hasta el momento vemos, tenemos problemas Aparentemente tiene problemas Reynosita con la conexión Y eso está haciendo que su performance no sea el correcto ¿no? Y ahora Reynosita salió con todo Ahí está la ley y Me parece que dos balazos ya ha sido incluso en todo el cuerpo de la cintura de y bueno, Black Marvel ha recibido un poquito también, pero vamos a ver la ley la en este caso ayuda mucho. Uy, uy, mataron, uy, está la matalobo, papu, cuidado, lo disparan no otras pasas esas paredes. Cuidado, otros si te viene la noche, uy, uy, uy, se complica la cosa. 165, bueno, pero está capaz que hace ya y ahí ya. la lleva correspondiente. Partida para Black Marvel, y bueno, Black Marvel está al garete, ¿eh? dispara sin cesar, sí. y qué miedo, la verdad. Pero bueno. Directo. Una cosa de loco, la verdad. Bien, eh, increíble. Lamentablemente. La verdad, Black Marvel se posicionó muy bien. Se dio la sí. segura. Él no quiere perder ese encuentro. No, no. Realmente, no. no. Bueno, quiero, quiero pensar que en este caso, eh, Reino Cita, este, bueno, este, no, no maneja tanto, quizás en lobo sí, pues, ¿no? Este, Sí, todavía sí. tiene otra oportunidad, sí, tiene oportunidad. recuerden que esto es así este, la primera partida, partida es humano humano la segunda lobo versus lobo y por último si es que fuerza en un tercer eh, tercera partida humano lobo versus humano lobo así es así que ya saben papus atentos digan ahí las apuestas eh, recuerden que apostando por su youtuber favorito pueden ganar 30.000 de cash eso es para los claro, usuarios, Claro, ¿no? cierto, Pero para los usuarios. Cualquiera me dice, entonces vamos para poder Sí, hacer. la semana pasada lo dijimos. <risa> bueno, ahí está. Bueno. Ya nos van a despedir. Sí, ¿no? <risa> <risa> Bueno, ya saben, entonces Papus, eh, pueden apostar por tu YouTube favorito en eh, partida. Y en los comentarios. En los comentarios, ¿quién ¿no? cree que va a... pueden ir apostando? ¿Quién va a ganar al final? Bueno, nada... ¿Y eh... concursan para 30 mil de cash? Eh, claro, acá estoy haciendo la mención a los chicos, eh, la partida es lobo versus lobo. Eh, recuerden que eh, eh, puedes apostar por tu YouTube favorito, 30k de cash, están esperando de Papu, si es que bueno, YouTube es 30k sí. de cash. Increíble, la verdad. ¿Cómo hace Papu? Mi ley cuando. cuando <risa> sí, ya, todavía sigues esperando la ley. Sí, sigue esperando. Pero vamos a estar, la expectativa ya van a iniciar, están este, coordinando ya por así. interno. Eh, Puedo lobo, ir lobo? leyendo comentarios mientras. Sí, claro. Aquí. Ah, oh. listo, ahí están los comentarios. Sí, ¿verdad? ahora sí. <risa> A ver, ¿quién está por ahí? Por ahí... dice ahí? Ah, listo, ¿cómo hace? No uh. sé eh, Bueno, ahí me preguntan Sí, Papu, de match 40 puntos Sí, dale, Papu Goves Ok eh, No, iPhone iPhone, tío Sí, todos Pero son iPhone Ok, chicos Vamos a ver en la espera Ya que inicien Ya Reynosita dio el, el, el pedido del honor Falta Black Marvel Por ahí estaban diciendo Reynosita juega bien ¿Qué pasó? Bueno, chicos, lo mejor Los nervios están okay, vivos amigos. Sigan apoyándolo, pero todavía tenemos oportunidad en esta siguiente partida. Vamos a ver, entonces ya eh, en breves momentos el inicio de la segunda partida. Eh, en este caso está jugando Reino Cita versus Black Marvel, la verdad. Eh, un marcador a favor de Black Marvel. Eh, sí, un punto, un, un, un, un un tazo, una conquista. La verdad, una ¿verdad? conquista sí, de estuvo Marvel. bastante adelantado, la verdad. La verdad que se, se, se sufre, la verdad. Vamos a ver entonces ya el inicio de la partida en breve, en breve, que me que breve. informen la gente de producción sí, ahí. lo cambió ahí? Sol? No, no, no ha no cambiado, me dice, están eh, está viendo ahí. Vamos a ver. Sí, ya mandaron la partida, ¿Ya? me parece. Ah, bueno. Vamos a esperar listo. que se apanete la pantalla. En este momento ya aparece ¿Sí? en la partida, ¿sí? Sí, sí vamos listo. A empezar? Bueno, suerte chicos en esta. A ver. A ver, dijo el ciego. <ríe> vamos Muy a ver. Salió. Bueno, pero no sé siempre pasan estas cosas, porque sí. no se lo ocurren. No vamos a ver entonces eh, qué comentario tenemos en la transmisión de saben, Reynosita vs. Black Owner. Están jugando en estos a ver momentos. Qué tal. No, Black Marvel, disculpa. Black Marvel, vamos. Vamos a ver entonces eh, qué hice ahí. Que oh, la gente sí. le tiene un montón de cariño a Black Marvel. Sí, nada, nada. eso estoy notando en los comentarios. Ya. Vamos a la partida entonces, si sí, disculpen, ya tenemos la partida Osito versus Reino versus si ¿sí se van a encontrar, ah? uy uy Re Reynosito tiene que verselas acá, eh, no está acá me parece, y se viene uy. el arancho correspondiente y bueno, cae simplemente Pero eh. veo que Reino está ganando creo, eh, va, bueno, ah, va bueno. a 1-2 la verdad, así que está todavía cerca la verdad pero igual. están más parejos que humano, es humano Bueno, acá el tema del lobo es muy importante, el tema del arañazo y ahí está 2 a 2, uh, increíble uh, Reynosita haciendo, haciendo gala de su buen juego. Vamos a ver en este caso eh, qué más vamos a ver de parte de Black Marvel. Ahí está. Uy, hacen toda team. la cara, increíble, uh, Reynosita, reponiéndose de la parte anterior. ¿eh? Increíble, ¿no? Este, bueno, Black Marvel la tiene verde me parece porque su lobo va a tener eh, tiene el, el, el último arañazo, la verdad que ayuda bastante. Sí, ayuda mucho. Pero me parece que Renocita optó por una estrategia mucho, mucho, muy superior. Vamos a ver ahorita 3 a 3. Esto está muy, muy pegado. Muy reñido, ¿no? la verdad. 40 muertes o 8 o 10 minutos, la verdad. Vamos a ver. Y ahí está, nuevamente, Blanc Marvel haciendo... Ah, Renocita diré. Renocita. Increíble, la verdad. ¿eh? Está bien, ¿ah? ¿eh? Yo, yo, mi duda nunca dudó. Así <risa> <que> ahí <risa> nunca está. Vamos a ver entonces ya. El, el de, uy, ese, ese, eh, el ataque de veneno es muy efectivo Red porque te arremetea bastante, y te queda muy pero muy atrás. On y ahí está, Por casi nada en realidad... Eh, oh, está están con el empate, sí, sí empate, realmente. Entonces o sea, se ha puesto en modo lobo ya. Uy, uy, ahí vamos a ver, sale con todo Reynosita ya. Eh, sí. Estos personajes especiales sí, team eh, requieren de mucha estrategia, la verdad. Sí, la verdad que sí. Acá Reynosita tiene, la tiene clara en realidad. Porque le va a caer por la parte de atrás, increíble, oh. ya lo vio. No lo, no, lo estás echando, creo. No, estás ¿no? echando, pero cuidado, cuidado que el eh, amiguito Black Marvel este, no, ya tiene la lectura del juego y ahí está. Oh. Siente bien, increíble, en un solo Reino Reynosita, Nos quedamos con la cámara de Black Marvel siempre para minimizar el lag de Reynosita. Sí, vamos a ver entonces. Uy, le cayó por desde arriba, de arriba es complicado. La verdad, la situación, eh, es? la Marvel por encima, un poquito. Vamos a ver si Reinosita, vamos, vamos, vamos. Que si se puede, y ahí está. Cuéntanos nos vienen un poco de los lobos eh, que estamos viendo en estos momentos. Ah, listo. En Spike. Bueno, entonces quise eh, eh, un poco sobre los nuevos que me parece que en este caso eh, Reino Cita está sufriendo bastante, bastante la situación, ya son tres puntos de diferencia, me parece. Sí, eh, Black Marvel está con los nuevos items, con las nuevas garras. Sí, ¿no? la, con las garras de este, Blessing, sin dado Uy. ¿Cómo hace? Sufre las consecuencias no. es en este caso cita de la... Y ahí estamos viendo nuevamente a Black Marvel posicionándose. Con el, ¿no? A la delantera. Por cuatro sí, sí. puntos. Bueno, pero me parece que los tatuos que está llevando el amiguito Bloodbird son bastante, bastante efectivos. O sea, están cumpliendo su labor, ¿no? Blue eh. Team is now winning. Bueno, ahí está las de Me parece que el está optando por, por caerle por la parte de fuego exterior. Oh. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Vamos a ver nuevamente a caer. 8 a 10, este, dos puntos, oh. lo separan. Muy buena la forma como este enfocan los plots del mapa ¡Sí! Uy, ¿cómo wow hace? ¿Cómo, hace? ¿Cómo? ¿Te parece que Black Marvel está aún una, a una uy, caída? Uy. Y ahí están las consecuencias Nuevamente, Reino Ya mira cómo... todo el juego Increíble, Ya está igual ¿eh? ¿eh? Sí, ahí 10 a 10 este, Black Marvel está haciendo... Bueno, es una rival de verdad de temer ¿eh? Sí, aquí vemos que maneja mucho mejor el logo Yo lo dije, yo lo dije Mi duda nunca dudó de ahí está <risas> Nuevamente, Black Marvel... Haciendo gala de su buen juego, Reynosita también tratando de buscarlo. Eh, ay, ay, ay, sí, oh. mira, aquí está la esquivada, la verdad. Bien, ahí, Black Marvel leyendo la lectura del juego que le iba a caer por la parte posterior. Y ahí están. Uy, cuidado, Reynosita nuevamente tratando de hacerle la ancho correspondiente, 188 de vida. Uy, 46, a un golpe nada más. Y Reynosita se sí, le, sí. le da un doble giro y... Sí, Eso ese saco como un giro es muy pero muy efectivo la verdad Uy ahí le volvió a hacer el arañazo de, con el blow de la puerta eh, Black Marvel me parece que se lleva esta, esta partida Sí, ahí está nuevamente Ahí presionamos N y de ahí tap con no, tap no, no sale el Dark. Bueno, pero. Uy, ahí estamos viendo. Este me parece en la zona de premio, ¿no? Porque ahí se están dando sí, más. Sí, ahí es el... donde <ríe> siempre se encuentran. Ah, sí aparecen las muertes al costado, ¿verdad? Sí, sí. Ahí están, ¿no? Este, ¿Quién está teniendo mayor cantidad de muertes? Bueno, el Rey Losita en este caso tiene 14, 13 muertes, ¿no? Eh, y bueno, Black Marvel, pero 9. Tiene ¿no? 9, sí. Ah, ok. Entonces va ganando ahorita Black Marvel. Black porque Marvel, porque es el Marvel. que tiene menos sí. muertes. Así que no se olviden, papos, pues, el empate no se permite. Aquí, obviamente, va a haber, obviamente. El tema de las muertes tiene que ver mucho, la verdad. Y ahí Renocida le está pasando factura nuevamente el tema de su conexión. Vamos a ver entonces cómo se van sucediendo los hechos. Ya lo vio la par de la, la estrategia creo que no va a funcionar sí. si vamos a ir por ese lado No, porque lo está repitiendo mucho Entonces se vuelve como algo predecible Para Black Marvel saber ay. por dónde va a atacar Ahí está, 210 de vida Le va a caer nuevamente el veneno oh, y ahí está nuevamente El arañazo sí. que tiene un porcentaje más alto de ataque Ay, ay, ay, sufre nada más El veneno la termina por matar Y Black Marvel se va posicionando cada vez más en la partida Creo, creo que la lectura de juego De Renocita le está pasando factura Ahí está nuevamente, ay. Black Marvel quiere hacer lo que puede Pero, pero está sigue atacando, cae rey. nuevamente y bueno, la verdad que esa Blessing eh, esos tatústios. Sí, es bastante es muy dura, poderoso. Es muy dura. Sí. sí, es muy difícil. ¿sí? Le cae dos veces y es un sí, parándose. Cuidado. 124-71. Nuevamente 71 de vida. Cae reinosita por un lado. Y nada puede pasar acá. Está un hit de, de caer. Bien ahí, Black Marvel, la verdad. Tiene muy buen control del lobo, la verdad. Es, Hace, hace que ella se acerque para que eventualmente caiga y ahí está nuevamente Claro, aprovecha para darle el arañazo sí, darle y, al arañazo uy, y retroceso. la termina Toma no, distancia, que es lo, que, es lo correcto ¿no? sí. no bueno, Recuerda que ya viene la partida de King César contra Don Yeyo de Unti. Uy, uy, uy. Eso o sea, también va a dar que hablar de esta partida Uy, sí. como hacen ahí están los chicos nuevamente, cae Renocita Renocito. Eh, 3 minutos y 20 segundos, esto puede acabar rápidamente. Hacer el hincapié de que el amiguito Black Marvel está Se ha llevado como 4 quizás al momento con 71 de vida. Sí, y, realmente. Eh, y Reynosita se está atrás. No, eh, Tiene que presionarlo. Si no lo saca de su estado de confort, mmm, veo muy difícil. ¿Te puede llevar rey sí. esta nuevamente? Reynosita para de golpe nuevamente. 97 de vida. 22. Sí, y ahí esos, esos tatús son muy, muy fuertes, poderosos muy realmente. Poderosos, muy poderosos. Ahí estamos viendo no, la Reynosita uh. empieza a sentir un poco eh, el... la presión la de la, presión, la partida. Sí. Eh, está pasando en la factura de los nervios y ahí está moviendo nuevamente el post Ay, Y también nada. que la conexión como que no le Sí, ahí función. eso está pasando factura. No bien. Bueno, 21, eh, 21 para eh, Black Marvel, 14 para la señorita Reynosita. Después de su letarro y ahí está, no le encuentra, claro, podía golpear la sentencia y le a rebotar. Sí, por supuesto Bueno, ahí está nuevamente, le ven las caras, después de casi 8 kills seguidos el, el, el amiguito Black Marvel siente la pegada, también Reynosito se va reponiendo Van a caerle nuevamente, 215 de vida ya repos reposicionado Vamos a ver el disparo por parte de Black Marvel Uy, y ahí sí, está la consecuencia nuevamente, no, no, no, no. como te digo, ese doble giro, ese Doble giro ¿Cómo hace, papi? Está... Bueno, ya creo que está muy definida la partida ahorita Sí, la <risa> verdad que sí, ya dos minutos de cerrar, Lo único que queda para Reigno cita es tratar de pasar, Pero me parece que Black Marvel está usando la estrategia de mantener su distancia Más conocido como Perrito Guardián Ahí está esperando y nada más ataca el retroceso En el momento preciso, en el momento claro. que ella se acerca ya Bueno, vamos a ver acá Uy, cómo hace nuevamente, 71 de vida Black Marvel puede sufrir las consecuencias Pero Boom, no, el veneno hace no su trabajo buena. Y muy buena estrategia la verdad Las garras de neneno la verdad ayudan bastante Bastante a poder eh, manejar Un poco la situación y ahí está relantización por parte de eh, Black Marvel sobre Renosita. Y esto ya va haciendo Cada vez más y más, sí, y más, más eh, Automáticamente Black Marvel Si gana esta cosa que está haciendo Ya pasaría a clasificar porque es mejor el más reinto de muertas, claro, sin lograr. No se sufre, la verdad, Reynosita, bueno igual que eh, eh, de... eh, no, no se ha forzado, está hay eh, problemas es con la conectividad, pero eh, en este caso también hay que alabar el juego de Black Marvel, ¿no? La verdad. Eh, ha tenido muy buen desarrollo, muy buena estrategia one la se, eh, Y se ha asegurado de mantenerse puntos por encima, como sí, asegurar eh, la partida. Hay 10 puntos de diferencia. Black Marvel ha utilizado muy bien la estrategia. El, el veneno relaxa, eh, baja vida. Reina Cita no tiene las garras que de una otra manera le ese, ese, esa pérdida de, de, de vida por segundo. Y ahora one estamos viendo un poco las consecuencias winning. de la mala elección. Uy, uy, uy. Aunque las garras son fuertes porque hay un doble giro, pero eh, el amiguito Black Marvel. Se sí. acondiciona para poder llevar la partida hacia adelante. Sí, ahí Tuve una mejor selección fuentes. del equipo que a utilizar. Sí, se sufre, la verdad. Reynosita tiene mucho tiempo. Y ellos están mirándola sin lugar dudas. Pero igual, ahí está dando su es mejor esfuerzo. Ahí está. El mantener la distancia creo que es la, la, es la mejor forma eh, para poder contrarrestar el ataque de Black Marvel. Eh, vamos a ver entonces ya que se team desarrolla, punto, eh, de llegar a 30, 8 segundos se separan y esto ya es partida para el evento Black Marvel. Se sufre, la verdad, Sí. masacrando, masacrando a Rhinocetomágicamente. Sí, bueno, pasó, pasó, pasó, sí, pasó. Sí, ya 15 esa. Yeah. Sí, sí, Pero bueno, está. Le digo Black Marvel Black Marvel y ya Brenda eh, eh, bueno, bueno Brenda más conocida como Reynosita Reynosita, eh, sí, lamentablemente sí, no está. pudo clasificar. Sí, la verdad que sí. Bueno, Black Marvel, famoso él, va a pasar a la segunda ronda. Eh, y Reynosita, bueno, le dice adiós al torneo. Es una pena, la verdad, sí, pero... Sí. Eh, pero su pasa, desempeño ¿no? en modo lobo, la verdad es ah, que sí. fue muy bueno. Sí, sí, sí, no a diferencia del, del modo humano, creo que... Mucho mejor, se vio mucho la diferencia de que maneja mucho mejor los lobo que... Sí, Pues la verdad que sí, bueno, no tuve mayor este, análisis a, a que creo que Black Marvel este, dio, dio tuvo una, una muy, mejor estrategia, tuvo un también. mejor performance. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Aparte que, claro, la garras venenosas, la relativación de lejos, retrocede, Sí, al a momento de elegir el lo el equipo, o sea, el set estuvo muy, muy, mucho mejor. Y al momento de la estrategia también, porque mantenía la distancia hasta el último momento donde podía atacar y sabía que éramos muy poderoso. Así es, pues no. De ¿Te parece verdad? si vamos haciendo las coordinaciones del segundo encuentro ahora y eh, vamos con los saludos? Oh, perfecto, bueno, entonces mientras tanto vamos a, a ver, ah, como, ah, los saluditos. Ah, listo, vamos a por ello. Entonces, chicos, recuerden apostar por quién cree que van a ganar la partida para participar por 30.000 de cash en los comentarios. Mm, bueno, aquí dice la gente: ahí dice uh, un saludito para Fran Vargas, Bifar Man. Ah, este es el segundo código. Que es el segundo código. Ah, ok. Ah, <risa> eh, pero no sé por qué... Por ves, eso... Te sorprende. Sí, pero, pero es el código... Sí, aquí estoy revisando. Sí, es el segundo. Chicos, aquí está el segundo código 4T79. No. Y el primero... por Marcelo también, que no está viendo seguro. <risa> <risa> código 1 dice, ¿no? <risa> sí, el primer código fue TYGU y este que está por aquí al ladito es el segundo código, así que manténgalo ahí hasta... El último para que puedan reclamar el cupón Sebastián Infinity dice Linda, enamoras. Ah <ríe> saludos para ti. Saludito para. Uy, sí, Uy. Está Están super lindis. O Ay, sea, en general, bien. los Ay, dos. <ríe> pues yo Joel Jumpstar. A... Jumpstar. Jumpstar. Estefano Ramírez Bazán. Sí. Saludos, que gane Reynosita. Lastimosamente, no se pudo, pero igual me imagino que <ríe> tiene que apoyarla. Hizo su mejor esfuerzo, chicos, así que... La verdad que sí, yo creo que más allá de esto... La Luis es tierra, aquí dice, uh. vamos, King César Ahí vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal le va King César En la siguiente partida, no... Eh, vamos a ver, eh, no se olviden que es King César de su Master Owner. La verdad, partida que dará que hablar... Eh, vamos a ver entonces eh, en breves instantes Papu mientras producción coordinas haciendo las... Coordina con las ¿Te, otras? ¿te parece si vamos soltando un videito de esos? Uy, ya esto que te traigo siempre. A ver, videos inéditos. A ver. A qué ver qué videos. Ya. Vamos con el videíto. Bacana. Ah, ya. Sí, yo... se escucha. ¡Ah, listo! No sé <risa> ¡Ah, increíble. listo! ¡Increíble! Lo más esperado. Sí, los que tanto todos en España, los amiguitos de Wolf, ahí está. Sí, te acuerdas que nos hicieron el spoiler sí. y después todos como que, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Increíble, James Spike vino acá corriendo, <risa> sí, con la chancleta en la mano. Papu, ya, sal, lánzala, ¿qué cosa? Lánzala, ¿qué cosa? El papel de arriba ¡Ah, ya listo, ya ahí está nuevamente. Para todos ustedes, Papu, es una realidad, ahí estamos viendo cómo cae el señor La Magia. Eh, Aldana, <risa> le, Aldana, Aldana. Le, Aldana le metió un balazo ahí. <risa> <risa> bueno, pero ahí está Arrival Night o Arrival Noche Presente en Wolf Team Latino Para toda la no. comunidad Muy pronto chicos, así que Sobre los comentarios De las armas que han utilizado eh, sí. Que Reynosito ha utilizado HK y el otro LAM mm. Todos los Wolf han tenido Elección de armas libres sí. Solamente el personaje se ha se han nivelado para ambos, que claro. sean exactos, pero todos han tenido libre disposición de armas. Sí, eso justamente eh, me estaban escribiendo por el sí, interno. Sí, no en me los igual. comentarios también estaba leyendo algunas sí. cosas. Sí. Eh, bueno, como no que sé, era no... muy injusto, y, pero ya está producción aclarando que los jugadores tenían a elección qué sí. armas iban a utilizar, así que ya eso queda de cada parte de la estrategia que quieran crear. Claro, o sea, eh, Reynosita se siente cómodo jugando con la HK, pues, ¿no? Y, y, y ella... Muchos nos quejábamos, este, o sea, nos miramos diciendo, ¿qué pasa acá? ¿No? Porque <risa> la ley pero es una cuestión de gustos. Claro. O sea, es un torneo que eh, lo que busca es competir y dar lo mejor de cada claro, uno. Claro, y con lo que ellos se sientan más cómodos, porque eso también es otra cosa. Eh, utilizar un arma a la que no estás acostumbrada no es nada fácil tampoco. Ya. Bueno, Aquí eh, ya están coordinando la sala eh, Sí, acá... Eh, ah. <risa> bueno, igual, de todas maneras este, Ya, sí, sí, acá me, me hacen es una seña bien rara <risa> Bueno, agradecer a casi, casi ya ¿Estamos en 800 más o menos? No, en... 900 Ufa, ¿cómo wow. Gracias, Paco, pues a todos ustedes no se olviden de compartir la transmisión en breves instantes Va a iniciar la partida Quincesa. vs versus Master Omblin, la verdad eh, En breves instantes, este... Vamos a ver la partida, voy a mandarles unos saluditos a los amiguitos de, de, de Pride Master Owner, la verdad, también desde Egipto, dice, ah, ¿listo? ¡Wow! El mundo. Y con, con, con salada, hoy, con... ¡Hoy estamos internacionales! Ah, la verdad que sí, un saludo para todos ustedes, la verdad, gracias por participar, todos, no se olviden que pueden ganar 30k de all, de all, de, de, de cash, bueno, tiempo de segundo. Yo <ríe> deciré, con... ah, no voy a participar, entonces, ah, no, no, no, no, no. va a contar 30k de cash. Eh, Escogiendo a tu youtuber favorito, ¿quién ganará? ¿King César o Master Owned? Ustedes pueden decidirlo, escríbanlo. ¿A quién le vas tú? ¿A quién le vas? ¿Yo? Sí. Yo le voy... ¡Ah! ¡Ah, no, no, ya! No, no, no. Dice, bueno, ambos son buenos, la verdad. Yo creo que, <risa> que cualquiera de los dos, ¿no? Este, yo creo que Master Owned, la verdad. Y que, me... <risa> no, mentira. King, King Censar también tiene mucha habilidad, lo ha demostrado. Eh, así como, yo creo, así como, como él habla, no hace sus videitos, este, yo creo que él va a demostrar su skin. <risa> <risa> ¿no? Ya los tenemos, entonces. Sí, ya los tenemos. En breve voy a decir que se. Uy, me tiene que. Uy, ¿cómo hace papu? Ya, este. <risa> <risa> <risa> vamos a empezar. No se olviden que esto empieza humano-humano, eh, la segunda partida este lobo-lobo y eventualmente si fuerza, una tercera partida: humano-lobo versus, versus humano-lobo. Humano bueno, acá lo podemos hacer larga la hija. Ya lo mando, dice, sí, papu, mándalo, ¿no? <risa> y que estamos esperando para ustedes Estamos esperando para que empiece la partida en breves instantes. Eh, vamos, ¿Quién demuestra el talento de Barranca. Nos dicen, ah listo, wow. para el para Lindier eh, Uy, se cambió. Bueno, se bueno, empezamos, ya estamos en partida entonces. ¿Sí? sí, vamos a ver una vez por todas. Eh, ¿Te apareció tu pantalla? Sí, está sí en pantalla. ya está en la pantalla. Nuevamente me sale el error. Vamos a ver entonces, eh, desde aquí. Ya está, ahora sí. Ya está, empezamos ya la partida. Eh, en, este, en pantalla tenemos a Master Omneth y bueno, sí, el otro personaje, aunque parezca, es nada más y nada menos que el señor... Eh, ya ves, cómo ves? Master es no, Master Omni. Master Omneth y King César, ¿no? Ahí sí. estamos viendo. Ahí dice, I am Valeria H. Ese ya saben, él es el amiguito King era? César. No, está enamorado. No fatality. Bueno, entonces, eh, bombazo aquí bombazo para allá eh. Ay, no se olviden ahí estamos viendo el eh, eh, bueno estamos viendo esta arma que sin lugar a dudas nada mucho que hablar la ley en sin lugar a dudas otra arma muy llovida uy que como hace increíble ¿Cómo hace se sufre papu la estrategia de los papus acá, muy interesante, hubiéndose con el escenario. Sí. Uy, papu, ¿qué tal? Bien bien increíble. Hecho, papu, ¿eh? Bien hecho, papu, ahí por parte de King César. King César sí. eh, con casi nada de vida, casi ya, más allá que acá, logra llevarse la victoria. 23 puntos de vida. ¿Cómo hace, papu? Qué bien, ¿eh? ¿no? Una, Una bala y ya. Sí, sí, increíble. Sí, sí. Vamos a ver entonces acá, a, acá estamos viendo al Aquí, señor King, King, King César. César. En acción, ¿ah? bastante, duró bastante, ¿ah? la verdad que le va a quedar chiquito los dos minutos, pero vamos a ver la bomba correspondiente lanzada ya, sobre todo a Master Battle, que, Bueno, va subiendo los dos estragos. El primer kill puede ser determinante, señores. Ay, ay, ay, ¿cómo hace esta la de la granada? Eh, por parte de eh, los amiguitos del de equipo, oh, de, ¿quién se Ahí oh, estamos muy son Minion, ¿cómo hace? No, sí, está aprovechando mucho el mapa. Ese mapa ya tiene bastante tiempo en el juego. Y, y muchos se los conocen. Sí, ya saben cómo disparar. Sí, dónde, ¿Dónde puede salir? esconderse. Y el uso de las bombas. Eh, si bien no te afecta tanto el día, es para reconocer por dónde está yendo el enemigo, ¿no? Bueno ahí está, ah, entonces sí el análisis del amigo minion increíble. Esta granada es muy buena porque te envenena, te lentea, hace toda la ahí está la ley nuevamente, uy, se comió Ay. la bomba me parece. El amiguito Master Owner. y ahí está, que se está removiendo utilización Ay. del mapa correcto, ¿eh? me parece muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, ¡Ramastaron de quise horas! también quieres saber lo que va a pasar? Ahí está la ley. qué bueno lo no, papu? papu, ¿cómo lo hace? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es esto, Papu? Están que papu. gastan todo el arma. ¡Wow! Más perón me pueden caer en estos primeros visitantes. Ahí está. Uy, uy, esas papu. y yo vi que cabeció ahí ah, un par de, de balitas, eh. Uy, ahí está el matalogo Papu que parece que. Sí. Uy, bueno, ahí yo puedo explicarte acá. Esa arma, la verdad, es muy efectiva, pero en el primer balazo. Luego del segundo balazo, se va la mira para arriba y agárrate que nadie te chapa. Y ahí están las consecuencias. más MasterAwn está sufriendo las consecuencias 3 a favor de King César. ¿Te esperabas este resultado, Papu? No, pensé que iba a ser un poco más reñido. No, bueno, está siendo está reñido, reñido. Pero... Sí, en el último momento King César logra sí. darle el, el último balazo para quitarle la vida. con la Leyen. Legend. Bueno, el este, está con, con la Legend Pro, que también es bien precisa. Pero uh. César está jugando bastante la habilidad en el mapa. Sí, está, está trabajando mucho con el mapa, como bien indicas, y además es, es muy certero. Otro headshot to en toda la cara, y bueno, estamos viendo a King César en todo su esplendor, papu, ¿ah? Sí, está que lo mide, pum, headshot. Sí, no, no gastaba la. de no. no gastaba la. cambio, yo sí veo que Master of está estado usando una estrategia un poquito, eh, ¿no? De, de, de más disparada disparar así a los Rambo, y, y eso le pasa factura, papu, ¿ah? Sí, que, quizás, quizás César está que se mueve un poco más que su contrincante y como que eso logra confundirlo. Aparte, el uso de las granadas es... Es fundamental, lita, lita, lita. Lita. sí. Bueno, acá vamos viendo que Masterone quiere ver lo del espacio superior, claro que la ventana ayuda mucho para protegerse de quien, a ver, qué inteligente, ¿no? Masterone logra hacer el pantallazo para que de una otra manera gaste balas el amiguito 15. César y ya sintió la, la pegada Papu, ay, ay, tenemos 30 de vida menos Ay, wow. va sintiendo la pegada nuevamente la granada, es crónico no, yeah. no sé si sea tan consecuente, pero Masterone está sintiendo las consecuencias porque al tirar tú la bomba te, te, te, te, dejas, te dejas ver Te dejas ver, entonces, ¿tú? ¿Tú? ¿Tú? entonces ya el enemigosado Mm, bueno, vamos viendo ya En este caso la ley Cuidado, bien vida, No se lo une, subiendo las consecuencias Ya te vio, Papu, vamos salir sí, no, Otro Pero punto para, para King César. César King César está Está el garete, Papu ¿Qué hacemos, no? No, definitivamente Está dándole 5 a 0 hasta el momento, la y verdad. es el Boltis ahorita y además adelante eh, va a ser bien complicado. Estos, estos primeros. Este, cinco Siempre skills, los primeros kills son los que cuentan más, es verdad. O sea, justo en su comentaba al inicio de la partida, ¿no? Eh, la primera muerte puede ser fundamental porque tú puedes entrar empilado y esto puede desencadenar cierto movimiento. A eh, mí me parece muy bien el movimiento de, de, de, de este Master eh, Owner porque entra caminando y así de esta manera no lo va a poder escuchar ni. Y... Uy, uy, uy, le acaba de regalar un gesto que ya le bajó casi. No le bajó casi nada No ¿Qué se pasa se confió, ahí? Se confió King César Pero tío, está blindado Papu ¿Qué fue? Sí. Increíble Yo vi el gel Yo vi cómo salió la sangre En la nariz Increíble Sí, pero qué <risa> No, sí La verdad que to sí Todos apreciamos eso y Bueno, vamos a ver entonces este King César eh, Bueno Muy tranquilo él A6 ¿eh? kills Hasta el momento Y Master Ones La verdad Ha logrado bajar La, la, la más reñida fue la segunda parte ¿No? Que quedaron de 23 Nada más Sí. Sí. Uy, ahí, ahí está nuevamente, ¿no? ¿Pero dónde? Ahí, ahí. Oh, eso? eso? Disparar así. Sí. Es, sí. Que, es que a veces puedes tú fue. adivinar y dar, atravesar la caja y darle el headshot. Creo que lo primero que de César uy, que le hizo a Undy eh, fue de esa forma. Claro, lo que pasa es que acá es muy consecuente a la hora de, de usar las cajas, Papu, porque... Se puede oh. ¿Puede ser una ventaja como una gran desventaja también. Hablábamos de de que... de del traspaso de balas en la, en la partida, eh, en este caso King César eh, nos ha dado, eh, bueno, <risa> nos ha dado <risa> eh, prueba bastante contundente, ¿no? Eh, hay que poder disparar y las balas traspasan, las balas te caen de todas maneras... Y esto puede pasar de factura, ¿no? Ahí estamos viendo eh, al amiguito Master Home con la eh, web Star esta arma que ha venido en esta nueva, esta nueva actualización. La verdad que eh, muy usada. La Wersi en Pro que eh, es muy utilizada. Vamos a ver... ¿Qué va a pasar? Mm, vamos a ver... ¡Uy uy uy! Este... No no, no, no... no, yo lo veo como que algo que... Quizás una... ...leída que no... ...sería, porque jugar con un sniper con sale la Sí, realmente... ...y en este mapa que no hay mucho... O sea, que es, primero... ...quién César lo conoce y... ...no hay mucho sitio donde colocarte que puedas... ...protegerte y al mismo tiempo disparar con un sniper lo voy a ser sincero, yo siento que esa arma es muy efectiva Sin la mira, ¿eh? así que le pasa pura. ay, pura 30 de vida menos eh, a, a, a, a un golpe Más cerrado no de caer, vamos a ver Cómo se suscitan los hechos, ahí está Nuevamente No bueno, qué sí, la verdad One minute left y el quedarse no ahí. Uh. Bueno, uh. es uh. muy uh. bueno, Chalakio, hizo el espaldeo y muy buena la, la, la, la, el disparo. Por fin en punto de Un uh, punto de no. Así es, la verdad, el Master Online, este, es a cinco puntos, la verdad. Difícil, difícil, pero no imposible. Vamos a ver entonces ya eh, reuna, re, la reanudación de la partida. Eh, no se olviden, King César versus Master Ahí en Valeria, y, HS. Y realmente es. tienen apoyo en los comentarios. Muy equilibrado, apoyan a los dos, tienen bastante fans por ahí. Sí, no, ambos este, son bastante conocidos, uno es un padre bastante conocido y, y el amiguito King César, eh, bueno, él está comandando la, la comunidad de Wolves, eh, la verdad, hay muchos seguidores con él, eh, con reviews, con las explicaciones, la verdad, él es... Este, ha demostrado tener mucho skin, ¿no? No sé qué ha pasado con el amiguito Masterone, se ha comparado? No sé, no le está jugando, papu, juega. El eh, <risa> <risa> <risa> no el <risa> ultimicito. Sí, ahí, el, no, es el cuicito de su PC que Vamos a ver, ahí quince están disparando, tratando de ver si lo pueden calzar, las balas pueden llegar. No, no hay forma, papu, ya se están viendo las balas como está ya sabe la posición en este caso. Sí, si él y... está disparando ahorita para ver si sale por esa boquita de la derecha. Es un clásico disparar, porque siempre van a salir por el mm, un minuto que debería recargar, la va a pasar a sí, sí, sí, sí, sí. No, no, el la la pegada, eh, amiguito 15 es así, disparando. Alguno le va a dar, si sí, ahí está, nuevamente no estero, de vida. Eh, vamos a ver entonces, uy, casito, oh. ahí puede haber sido. La lectura de juego es que yo ya creo que debería ser de. Uy, uy no cuidado la bomba, se mete en la bomba, increíble lo que está pasando. 218 de vida para Master Ownet. La misplay Papu de la tarde. Ahí está, <risa> gracias a nuestro amigo Master Ownet. No fatality reported. Vamos a ver entonces la ley eh, 25 secondes. Uy, la guerra sin sí, papu esa error. Me encanta 77, 171 de vida. Muy certero, King César, la verdad. Muy sí, certero, está, la verdad. Muy cosadorado. certero durante todo el juego. Está usando realmente. los productos de Halloween. ¿no? No, <risas> no, no, vamos a ver muy bien. Ahí me parece que la Ley de Pro es muy efectiva, la verdad. Eh, la verdad recomiendo la Ley de Pro, la verdad, porque de cerca hace mucho daño. Siete vidas, increíble. ¡Wow! wow. Hagan, ¡No te vidas! las ilusiones sí, me parece que sí. uh. Uh, de vida, eh, para el amiguito 15 César, César, como vuelvo a decir esta arma es, uy, ahí está sacó la cabecita, al oír Bing Bat, y ahí están las consecuencias ¿eh? bien, ahora ¿eh? se está recuperando ¿no le ustedes? ¿tú crees que puede conseguir 5 puntos de diferencia? Papu yo creo que sí, papu, ¿Sí? si Paolo va al mundial yo creo que... <risa> <risa> todo, es todo es posible la verdad, así que ya saben, papu la verdad eh, aquí el torneo de YouTubers <risa> Masterones versus el amiguito Guincesa. Eh... se viene el headshot, vamos a ver, vamos a ver. Uy, la Uy, granada no, se la usó la completita, increíble, ahí está nuevamente Masterones. No, no, no aprovechó la situación, me parece, lo tenía acorralado y ahí uh, está, está el hecho, papo. ¿Cómo, cómo haces, papo? Chico, ¿ah? Está haciendo una, un buen uso de la última arma que hemos sacado. Sí, la verdad que sí. No, esa ley en le está ayudando bastante. Sí. Yo te dije esa Guerci es muy buena, la verdad está bien rota, eh, ha venido en esta nueva estabilización. <risa> Y sí, ahora está dando que hablar ¿eh? Estamos viendo la, la, la actividad uh, Muy bien, aquí César me parece que se dejó estar Y se está pasando, eh, le está pasando factura ya. ¿Te das cuenta es que vino se trajo ah, sí, Snacks ¿no? para los ver, los ver no, el no, torneo? Gustaría, ¿no? Increíble, escuché la bolsita, <risa> yo escuché la bolsita Un <risa> saludo para esos mil, mil viewers que tenemos uy, por ahí no. uy, Gracias papá no. Uy, uy, uy, acá nuevamente Master <risa> Ones Increíble la granada Me parece que la... La actitud de King César ha, ha, ha venido de, de, menos, de, de más a menos. ¿eh? Yo creo que este es un golpe anímico, porque ya entra el temor. Uno no fatality tiene, reported. fatality una No nomás de serla, te Empiezas a equivocarte. Pasan cosas. Cuando pasan. sientes más presión, sí. ¡Ahí está! <risa> <y> ¡Nuevamente! <risa> ¡El tension increíble! <risa> ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo haces? El volti. ¿Cómo haces, César? ¿Cómo haces? Master on, está poniendo todo en esta partida, la 4 verdad 4 a 7 ¿verdad? Increíble, cómo ah. Qué miedo Está muy emocionante, ¿ah? ¿eh? Sí, está bueno, está bueno, sí, la está verdad bueno. Vamos a ver qué dice la gente King César me sorprende ¿Me sorprende? ¿Sí? ¿Cómo? Ah, ah, lo que pasa es que pusieron que Me encanta eh, Tienen que colocar Reaccionar me encanta Para King César Y me sorprende Si votan por Master oh. Perfecto, ya saben. Entonces las razones en Facebook. No se olviden, papus. apoyen no se en, la, en la transmisión compartiéndola y dándole like, papu, aquí eh, con Minion de Y ay, ay, ay, se siente la pegada nuevamente en wow. la Alien Pro. Ay, ay, ay. ¿Cómo hace Masterone? Ya lo tiene contra, los, contra las cuerdas. ¿eh? No fatality reporting. Me parece que lo que pasa, yo. Yo creo que la lectura juega es la siguiente eh, Masterone ya sabe Uy, no, ¿Cómo no hace, papu, ¿sabes? cuidado Uy, de vida, no, Tiene que, que cambiar cuatro. de arma, tiene que cambiar de tiene arma Tiene que cambiar de, de arma, la situación, yo creo que la Wersi puede hacer mucho mucho daño Cuidado papu, cuidado, 72 Para César, está, no, el no, es no, increíble. no lo vio, no, lo vio no. Oy, oy, oy. Increíble se pone De verdad de candela, que estoy es muy sorprendido se ¿Puede pasar, de candela, 5 a 7 Esto está que arde, la gente la pusieron se agarra los pelos No papus, no es tu pelo <ríe> pero, oh. Cuidado Bueno, bueno, ahí está, vamos viendo ya Es que sucede que King Cesar Su estrategia le ha funcionado a los 5 o 6 primeros rounds Sí, pero yo ya yo, yo lo leí Y creo que ¿Y Exacto, ahí está la granada correspondiente que creo yo es la que, uy, más se comió la bomba. No, salió ileso, increíble. La Wersey nuevamente haciendo las suyas. Ya lo vio, ya lo, uy, cuidado, papo. Utiliza la pistola sin la mira. Vamos a ver, la ley en pro también es muy efectiva. Vamos a acordar, señor, la magia. saludo para la magia, la verdad. Uy, uy, uy, uy, me parece que la granada viene, te va a caer, te va a jalar. Uy, no, se sobre, no La bala dijo algo, la Tienes bala esperar, le dijo algo, papo, se fue diciéndole algo, vamos a ver entonces Los disparos, se está haciendo la técnica ahora El amiguito Master OVNE de disparar Uy uy uy lo Está siento. haciendo lo mismo que César estaba haciendo al inicio Está sí, a punta de disparo, lo vuelve loco la verdad Las balas caen, salen por todos lados, rebota Le pasa por la oreja, por el cabello Por la raíz, le <risa> <¿sí? No, risa> ha hecho su corte Vamos a ver One minute left no fatality reported. Detención, sí Momentos de tensión, ¿eh? esto fue increíble ¿eh? Un saludo para todos los papos que se han conectado A través de la PAMPES de Worldty Latino. Esta vez César tiene la ventaja Sí, la verdad que sí, pero todo puede pasar Esto Walt Disney, señores, ahí está nuevamente Dado cuenta que el amiguito Masterone está empezando a adelantar 18 de vida no sé, a un gesto podría marcar la diferencia. Cuidado, papo, ahí está nuevamente. Princesa. Oh. Uy, uh, puede sacar la cabecita. Hay un embate. No fatality reporting. Cuidado, papo, cuidado. ¿Cómo hacen? Ahí está. Se <risa> le cagaron las balas. le cargaron las balas. ¿Qué fue, papo? Agáchate nomás. Ahí estábamos viendo el actitud. Uy, 28 de vida. Ay, ay, ay. Bueno, 312 de vida. Tiene que acercarse y hacerla, un ¿no? milagro, el Taz, no más lo puede salvar al amigo. Este Master O. Uy, uy, uy. Oh. Está cantado, ¿no? Muy buena oh, estrategia sí. por parte de King César. ¿eh? Se mantuvo la distancia, siempre retrocediendo, esperando que la arrigara. Y ahí están pues, ¿no? Ocho para el amiguito eh, King César. Ah, pensé que le faltaba solamente uno. Cinco. no, no, no, no. Están, están por ahí, Vamos a ver. Todo puede pasar. Eh, un win, ¿ah? ¿eh? Un win para King César, papu, ¿ah? ¿eh? No, pero.. Ah, pero el quinta. Va a, a un dick, sí lo ha hecho muy bien. Sí, la verdad sí. Vamos a ver entonces, ahí está la granada. Uy, uy, uy. Se, agarra, se, se, se mira, se mira, pero no se toca, dice. Es la mito King César. Vamos a ver entonces. mira hacia abajo. Uy, la granada, papu. La tech, vamos a ver. Los disparos. Y se, y se, bueno, ahí se... uy, ahí sí le dio, yo le vi, ahí en el hombro le dio papu. ¿eh? Uy, no tuvimos a vi oh. que se le pasó por la frente, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver, igual están emparejados en vida, vamos a ver entonces quién César y la comunidad que tiene atrás está apoyándolo igual por parte de Masterone y Suprise. Saludos para todos ustedes, Papu, no se olviden ubicarnos en las redes sociales como Volting Latino y también puede seguir a Halion que nos acompaña en esta, en esta oportunidad como el sponsor y ahí está oh, nuevamente. Oh, ¿Cómo hace, Papu? ¿Qué, ¿Qué vas a decir al respecto? <muchas> <señor> <muchas> <que viene> <muchas> <para>? <muchas> ¿Cómo hace? Papá? Ya, el ah, disculpa, está bien. No se he una tradición de la Papá de la del Libertador <risa> Bueno, ya está, Nicordo, provecho, provecho Bueno, ahí está entonces eh, el amiguito Master Owner logrando lo imposible. ¿eh? Sin eh, palabras Sin palabras, palabras sí, aferrándose sí, a la partida, increíble Vamos a ver la granada, me parece que le puede tocar Uy, uy, uy, sintieron la pegada Ambos se dieron dos balitas ahí, uno sufrió Más la granada hizo su efecto. 90 de vida Para el amigo Master Owner y esto puede ser perjudicial, se la lleva, se la lleva César, se la lleva, se la lleva César, y dice vamos a ver cómo dice las apuestas, 90 de vida. un headshot, podría marcar la diferencia, vamos a ver, César lo sabe, él sabe en qué vida no está, fatality vamos reported. a ver, Master owner uy cuidado Papu, se sufre Papu y sintió la pegada, César increíble, nuevamente pasa por su lado y ahí está, partida para King César, pero muy buen desempeño de ambos, la verdad, ¿eh? muy buen desempeño de ambos. Realmente estuvo bastante sí, reñido. Entretenido también, la verdad, sentía la presión aquí. La verdad que sí, a muy buen despliegue, la verdad, ambos jugadores se han demostrado que no por las puras juegan Wolf y por supuesto hartas horas de entrenamiento. Ahí están los resultados, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, muy reñido. Yo no pensaba que le iba a poder casi alcanzar. El sí, estuvo bastante cerca. Sí. ¿verdad? Si lo hubiese hecho al inicio... Al inicio, tal vez hubiese sí. sido creo, diferente el, el final de esta partida. O sea, haciendo como una analogía de la partida anterior entre cita con Black Marvel, eh, bueno, una, al comienzo hubo como unos 10 puntos de diferencia sí. que marcaron, la, eh, marcaron mucho. Y esto creo que también pasó lo mismo. Los cinco primeros eh, muertes por parte de... de, King, César, de King César. Fueron eh, los que le llevaron a la victoria, porque realmente es, la es muy difícil asegurar unos puntos y luego ya y luego sí claro yo ahora, creo que esa sería la mejor estrategia vamos a ver, ahora en modo luego la cosa se pone de candela porque se van a dañar así pero, <risa> pero <risa> como, esto verdad, es como que la, la venganza la realmente venganza, ¿no? acá en realidad Reynosita estuvo a punto de, de, de llevarse la partida porque estuvo ganando en una diferencia bastante doblada. Pero la le pasó factura, me parece, el, el ritmo de competencia, ¿no? Y Black Marvel se, se acomodó, ¿no? Y empezó a utilizar un poco sí, más la estrategia el, el de... estrategia de mantener la distancia, Exacto, sí. ¿no? ¿Lo tenemos ya? Eh, sí, pero vale. sí, bueno, en un momento, dame... Eh, ¿Cómo es? Te voy a decirle para que es... ya se Un no, poco que descansen los dedos, que están todo el rato... Sí. Que, que se pone, no, o sea, que hay que darles un poco de respiro a los muchachos. Eh, vamos a ver entonces que den inicio en breves instantes. Vamos a esperar... Y luego de esto viene la tercera parte del cupón. ¡Uy! se olviden que el sábado también tenemos... La segunda fecha de los eliminatorios Ah, ¿verdad? Confirmatres. El sábado tenemos eh, la segunda la fecha, la fecha, la verdad. Voy diciendo quiénes van a jugar, ¿no? Para el... que sepan quiénes van a jugarse el día sábado. Santi MG versus Tónico. Son. Son, es... son, Sánchez. Sánchez. Yeah, son... Ah, son Sánchez. Son. Son, son, son. Son Sánchez versus Toby WT. Y el último eh, más conocido eh, hasta el momento, el amiguito. KGP. Tunky. Contra ah, Jeff bueno. Kobe. Jeff Kobe. Contra Jeff Covey de Bolivia, qué bueno. Va a ser muy buena la partida. Ah, listo. Bueno, wow. ahí está, la verdad, duelo Ve de, de lo que va a dar que hablar. Y ya en breves instantes vamos a dar inicio a la partida. Me dicen el interno que ya, empezamos. Uy, ya empezaron. Vamos allá, papus. Vamos a ver versus el amiguito King César. Hay un.. Eh, están empatados hasta el momento, no, me la me verdad. Me verdad. Eh, bueno, veo que el, el amiguito. Eh, King César ha optado por la estrategia del amiguito Black Marvel ahí está, uy. ves la lentitud de por medio, ahí está el arañazo, uy, se lo va a comer incluido con todo y hueso, papu. ¿sabes? Ahí está, Ay. nuevamente se lo lleva nuevamente, ¿no? <risa> eh. César? Qué buena estrategia, la verdad. Esa, esa, es, uy, uh. bien, bien agivado, ahí está. Cuidado, papo, que te va a lentear, uh. ahí está, vas a las consecuencias, viene con todo, va a arrollar el amiguito. King César más tarde está a la Merced. Bueno, acá tiene que ser bastante agresivo, porque si no te va a pasar el culo nuevamente en y ahí está Master Masterone cae nuevamente tres para Uy, ya lo vi, sí. sí, tiene, tiene que, ir que ir a la ofensiva y buscarle los puntos. Es la sí, única porque sí, Ya que... 15 Sag está adelantando. Bueno, ¿ves a acordar un poco de lo que se vio en el All Star del año pasado? Los amiguitos de Bolivia optaron por el ataque a distancia y todos decíamos, ¡qué raro! ¿Por qué van así? No hay forma, ¿no? este <risa> vienen todos los lobos de Perú y se lo van a comer, ¿no? Y los tuvieron a raya. ¿eh? Y acá estamos viendo lo mismo, ¿no? La estrategia de Diego, eh, de Diego, de César, este, se está viendo. Muy eh, eh, eh, uy, winning. entra con oh. todo el amiguito. Eh, ¿Cómo hace los arritos de donde o se Es que ahí se está, se está poniendo a merced todo y se vienen los arañazos uh, correspondientes del arañazo nuevamente Y... Uh, uh, uh, uh. Sí, sí está tiene está revisando, los... aprovechando el, el stone que tiene y... Bueno... Claro, que, suyo, ¿no? Exacto, por ahí tenías que venir, Papu, pero oh, no tan novio, increíble, lo ¿no? que estamos viendo ahí, este el amiguito Kingana. Uy, uy, uy, respuesta, respuesta, increíble, uy, uy, puede llegar, puede salir. Exacto, lo cuidado, ah. Papu, te viene el arañazo, Ay, eh, ¡Se quiso dar con todo vida, arañazo no. en toda la cara, miau, ahí está nuevamente. Sí, se, está, se está jugando mucho el, sí, se está, el se tema está. de la ventaja. Está que, que lo provoca. Llega a su base y lo congela sí, y Sí, y espera que se acerque y ya lo termina. Yo creo que podría. El eh, factor sorpresa podría ser entrar por la parte superior. Eh, pero mira, ahí lo, lo vuelve a rozar. El Stun, como dices, es muy, pero muy. muy poderoso. Muy Blue Team is now winning. Ya lo ya, ya vio, ya viste. ¿Te das cuenta? Eh, aquí César tiene una lectura de juego bastante, bastante. Eh, yo creo que que ir por la parte posterior, papu. Vamos a ver. Hasta ahorita aquí César está manteniendo eh, lo que llamamos acá eh, un buen cristiano. Perrito Guardián, ahí está, nuevamente por parte de King Cesar, sufriendo las consecuencias, puede que rompa un poco el escudo, va a deberse nuevamente. Oh. Muy buena la utilización del mapa, 15 ha demostrado mucha experiencia, eso, eso desde ya le voy haciendo mención. Y ahí está. Vamos ahí, Boom atácalo, papu. Pa. Pa. <risa> que Master <risa> onde si se queda parado, no va a poder atacarlo. Y se viene con todo ahí este. El amiguito. Uy, buena oh. esquivada, se van a ver las consecuencias nuevamente. Y ahí está. Es un cuerpo a cuerpo Mastelon. yo creo que, sí. que Master va tiene la ventaja, ¿no? pero bueno sí, lo que es... César hace es buscar un, un nivel superior. ¿Qué pasó? Meter oh, la bomba sí, sí. Y, oh. y atacar. Sí, el, es que mira, se complica mucho. Son tres puntos de diferencia, pero esos Blue tres puntos van a marcar winning. la pauta eh, con el pasar de los minutos. Eh, lo va a ver, lo va a ver nuevamente Cuidado papu, ya está, nuevamente Tienes que acercarte y no, te dejaste tocar nuevamente Por el veneno, ese stun de verdad es muy Pero muy molesto Y bueno, hasta ahorita te voy a decir algo King César no ha fallado ninguno de sus disparos todos no, disparos sin Todos van ido ¿no? directo. Todos están dirigidos, están teledirigidos, me parece, a, <risa> al amigo Master <risa> on, ¿no? Sí, al, al único que sabe, al único jugador trincante que tiene. <risa> sí, la verdad que sí. No, pero me refiero a que fue, no <risa> Maia, ¿no? Sí, no, me lo no, bueno. para, para disparar con, con el lobo tienes que tener bastante práctica también. Sí, sí. Si no, no funciona el esquí. Sí, no, no funciona bien el esquí. <risa> Increíble la verdad, Masterone te está sufriendo las consecuencias Cuidado Paco, te caer nuevamente, te golpeaste tú mismo, increíble ¿Cómo? ¿Qué estamos viendo acá? Eh? Masterone nuevamente ahí, El 15 está disparando, como cuatro disparos en toda la cara Y la arañazo correspondiente sufriendo ya de esa relativización. Molesta demasiado, Masterone con su vida, cae ready. dormido en el lugar del morfeo Increíble la verdad Sufrido, ha ¿ah? sufrido mucho acá el amiguito Master. Eh. Ya se viene la tercera parte del cupón, chicos, Uy. así que no, no se olviden. Luego de esta gran batalla, <risa> que se defina nomás el <risa> ganador y ya. Bueno, vamos a ver en estos momentos. Ahí, ahí oh. es donde tiene que ser el World Dash y el arañazo correspondiente, pero paya, Masterone, <risa> Master increíble en toda la cara. No, ni sea, ay Dios, vamos Blue a ver, la protección del mapa está muy bien, bien utilizado, ¿no? Uy, no, ahí se viene nuevamente 15 Cesar, nuevamente Ay. el arañazo, 45 de vida, uh. dos años son suficientes para acabar, ¿eh? Sí, parece ser que ni siquiera se ha puesto los Blessings Scratch, los, los nuevos de Crash. No, no se han puesto los Con eso, eso quizás alguna ventaja hubiese Claro, tenido. porque te da una recuperación de vida, 10% más, y la verdad se va sintiendo la pegada. Eh, me parece que el amigo Master le está pasando factura sí. el tema de los tatuajes. Y bueno, me parece también un poco la, Uy, el Uy, del sí, lobo. Ahí, ahí, no es... Eh. No, o sea, comparándolo, las competencias nudo de diosas, sí. me parece que eh, el Amito King Caesar se siente más cómodo, ¿no? Sí. Tan, tiene dominio tanto lobo como humano. Como humano, sí. Increíble. Y realmente Masterovni no, este no ha sabido tratar mucho la distancia. Exacto, la distancia es fundamental. Y ahí estamos viendo el del ataque, puede ser. Ahí está oh. realmente 54 de vida para el... 15 César nuevamente, Laura, sí, vas a ir ¿Cuántas veces ha muerto 15 César? Eh, bueno, 15 ha muerto tres veces. No, una vez. ¿Una vez? No, 3 veces, disculpa. 3 veces. 3 veces. Tres veces. Eh, bueno, ahí estamos viendo nuevamente. Ahí es donde tiene que caer con la granada. Eso, así, Uy, es sí. la manera. Mete. Ajá. Claro, le metes el, el ataque a distancia y el arañazo en toda la cara y te lo llevas a 15 César. Es increíble. 31 de vida, 94. Uy. Y vamos viendo que Masterone... Creo que One... lo va a leer, ¿eh? Creo que sí, lo ya, ya, lo leer. Tentando, ya lo está intentando, ya lo está sentando. ahora, pero... Mira, acá, pero realmente es... que tiene muchos puntos Acá, mira, yo te voy a decir, sincero, la lectura de juego es la siguiente. Eh, si César está manteniendo la estrategia que es correcta, el eh, mantiene de distancia, pero ahorita Masterone va... Ya, ya le vio un poco el punto débil y va la idea es presionarlo. Porque si tú lo presionas no le das tiempo para que él dispare. Entonces, tienes que jugarle a, a, a, a, a espacios cortos. Mira, ahí, ahí es donde sufre más... este el amiguito 15. 15. Para solicitar el item eh, Iron Wolf Guard, Que con eso también puedes aguantar una un poco más de, de dureza, ¿no? Pero bueno, eh, a estos momentos eh, la situación Ya vamos viendo los contrincantes, la partida Y van sabiendo cómo se van gestando estas partidas Recuerden, cuidado nuevamente, oh. la ralentización Sobre todo Master va sufriendo las consecuencias El amiguito, eh, a ver Acá la situación es que tiene que meterle una presión eh, eh, más sobre X15 sí. Porque si no, la verdad, esto no va a trascender a más Blue team is now winning. Vamos a ver entonces, eh, ¿qué está haciendo el amiguito? Surrender, surrender creo Escape con sí. Sí, dices no, cuidado, no, <ríe> ahí está nuevamente, el ataque directo en toda la cara Dos, dos Hitshots ahí y va, va, va a poder ahí atacar, ¿no? Vamos a ver, 15 eh, Esa la verdad, haciendo perrito guardián ¿no? Con todas las letras papo. uy cuidado, oh. ahorita este la el arañazo, 47 de vida, 94, uy, cómo hace, ni se cae el amiguito Master Owner, nuevamente 15, ya son 10 puntos de diferencia. Sí. Ha hecho una combinación 15, ¿también? ¿también ¿también? ¿también ¿también? ¿también? ¿también a los lados, eh, ahorita acaba de elegir mal eh, Master Owner D, acaba de elegir un guardián. No, One minute left. Nostálgico, ¿eh? Nostálgico, sí, nostálgico, obvio. la verdad. No, no, quiere no, subir, no. pero difícil, la verdad. Vamos a ver, un poco de retro acá en la partida. Vamos a ver. El arañazo esquivado. No sé cómo lo esquivó, pero ah. ahí está. Vamos, papo, acércate. Ah, listo, vamos. ¿Qué? Está gritando nomás. Yo tengo que lo escogido, ¿ah? o sea, quiere intentar, ah, listo, oh, bueno, se laza, no, no, no puede, no eh, puede, no, sí, obvio Tiene la armadura, pero, <risa> pero no, no es suficiente, bueno, vamos viendo entonces ya la parte, es un misclick, no se preocupe, eso suele pasar, ¿eh? vamos a ver, ahí está nuevamente, King Cesar, manteniendo segundos, la, ¿eh? sí, 30 segundos y esto acaba y me parece que King Cesar ha mantenido la distancia y el tiempo pesa a su favor, eh, bueno, Lady Wolf, ¿qué, qué, qué, qué, qué piensas de repente? Nada que ya no hayamos dicho, 15 Cesar se adelantó por puntos y esa creo que es el, la estrategia principal, adelantar un poco de puntos y después mantener la defensiva. En este caso, ha sabido aprovechar los disparos a distancia. O sea, Se ha asegurado 15 Cesar prácticamente, ¿no? Sí, Increíble. ha asegurado la partida es un principio. La vieja confiable, ¿no? Este, al cual, ¿no? Ahí está, bueno, Master Owner. no win. lo pudo lograr, me parece que... Eh, bueno, qué decir. No, sí, felicidades para King César ah, que sí, pasó se a a las y Sí, King César, la verdad, este, supo acá producción. <risa> no, no, no, no, no lo creíamos, no lo creíamos, no, pero sí, sí para qué, bastante talento el de César. Uf, derrocha talento, la verdad, papo, porque. O sea. La combinación de Lobo a distancia es una, es una estrategia. Muchos pueden serán, ¿no? Que muchos han mantenido, han mantenido, lo han mantenido lejos, ¿no? Es una forma de jugar, la verdad. Y claro. esa, esa es estrategia, chicos. Y lo supo usar a su forma. Porque creo claro. que si Master Omni hubiese presionado un poquito más, se hubiese llevado sí, la partida. Pero exacto. no supo presionar. Claro, pasó factura, la verdad. Creo que... Sí, eh, es claro. que... ¿Cuál, ¿Cuál podría ser la resolución de la partida? Creo yo que eh, eh, en, en tan poco tiempo Me parece que el amiguito Master No, no, no, no supo encontrarle la solución al problema ¿no? Y bueno, tanta gente mirando Casi 900 personas Sí, yo creo que sí. al inicio nada más sí. Buscar ganar humano Y de ahí asegurarte con lo Si no sabes bloguear. Claro, con el, claro. el humano. La verdad, complicado. Si tú ves a alguien que juega a distancia, juega, le Claro, hay que presionarlo porque quiere decir que a cuerpo a cuerpo no está claro. bueno. Claro, se pues, le, le no. sí, Un saludo para Don Yeyo para sus Sukai. Muchas gracias por participar. También sí, a rayoncita y a los ganadores que son Black Marvel y, bueno, amiguito King César, ¿no? Que King se van a batir a, a duelo, me parece. En las semifinales. En las semifinales, la, semifinal, sí, la verdad. Tenemos la segunda fecha de el eliminatorias, sábado. el sábado a las 5 de sábado, la tarde. El sábado a las 5 de la tarde, la chicos. La tarde, sí. Sí, claro, sí. Así que, por este mismo fanpage, pendientes para vernos. Sí, ya saben, papus, la verdad, hoy se vio la partida entre, bueno, Reino Cita contra Black Marvel. Luego se vio al amiguito King César contra oh, Master, el, el Master Omni. Omni. Sí, ¿no? Bueno, la verdad, eh, despliegue de, de, de skill, despliegue de estrategias y sin no habrá dudas de muchos recuerdos porque se vieron bastantes youtubers que no se le veía de tiempito y ahí están Papu vivos sí, y coleando eh, Que regresaron por algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes no. para Este es WallTuber El, ah, World Tour. el torneo el... de WallTuber, Tour. la verdad que es genial el nombre Papu, La Producción, ustedes son lo más ¿Cuánto ¿verdad? tardaron creando esa palabra? No, la que sí, Nos vamos con los últimos saludos Ah, listo perfecto Vamos con la tercera parte del cupón Ah, listo, ¿verdad? Ah, y Ah, la tercera parte del cupón Hoy como hemos estado entretenidos no hemos hablado tanto <risa> del cupón. La verdad no, que sí, ese no es. es... Uy, no, ese no es el cupón. Ese no es el, ese es el, ese es el, el segundo. De, ese es el cupón de las próximas semanas, papi. <risa> <risa> <risa> sí. Bueno un saludo. Ah verdad, quiero quiero el mandar saludos a. Tercer cupón es wing, está aquí. El primero fue <risa> t y g u, el segundo 4 t 79 y el tercero el que está aquí wing. Sí, no, bien, este, quería... Uy, saludos, dice, vamos, ¿quién demuestra el talento de Barranca? Dice, ah, listo. Didier, Luis Asenios, Asencios. Qué nombrecito, ¿sabes? Sí. Como el amiguito de la vez pasada, ¿cómo se llama? este... Eh, no, Carguancho Cabezas, apellido, ¿no? <risa> Qué apellidito, la verdad, ¿eh? Carguancho Cabezas. Un saludo para él. Bueno, quiero mandar un saludito a unos papus que me escribieron... Por ah, me conseguiste este celular. Sí, sí, lo no, voy a dejar cargando. Un saludito para JC. Eh... Para Octavio Cabanillas, acá me mandaron saluditos papus A Eduardo Alexander Alfaro, Daniel DH A Junior Mejía Arias eh, A Jean-Pierre Harold MR Los okay. saludos desde la Marcet Tanchamayo wow. wow, hola para allá a todos, eh, beso Sí, eh, quién más por acá eh, A Anderson Anampa A Angel Jean, Pierre Vargas Ismael Patiño y bueno, nada, nada más, ¿no? Ahí están toditos los papus que me mandaron de, eh, saludos especiales Ahí están papus, no sé, nunca me olvido de ustedes eh, Nada, bueno, entonces tenemos fecha la próxima semana Sí, en dos días Ah, el, disculpa, sábado. el sábado Sí, sábado. Es, este sábado el... Producción ¿sí me quema? Sí, <risa> el se, eh, 2 de junio, ¿no? Es a las 5 de la tarde, Uy, chicos qué bien el... Por este Puno. mismo canal No se olviden papus, tienen una cita con nosotros eh, Más partidas, no se olviden, está jugando Santi MG, Tony Cozones Sánchez Toby WT, Tuki que ve con Jeff Koi. Ah, listo. Wow. ¡Qué hombrecito! O ¿sabes? de Tuki quiero verlo. ¿eh? Sí. Va a ser muy buena en el partido. Sí, Recuerden dejar bien. quién creen que van a ganar para participar por 30.000 de cash. <risa> sí, papu, está, no sé bien, 30 de cada Bueno, los que apostaron por, por el amiguito, 15 de tarde Ya entrarán este, al sorteo ¿no? Sí, ya deben estar participando Perfecto, entonces nada Papu, nada más que decir Nada más que agregar eh, Nos vemos el día sábado a las 5 de la tarde Con más World Team, con el torneo de Wultubers Y bueno, con nosotros Siempre pesa la vanguardia de la noticia en World Team Latin. Chau, chau